¡Don Antioco! ¡Don Antioco! ¡Don Antioco! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Lo quebro! ¡Lo quebro! ¡El festival! ¡Hijo hijos de María Morales! ¡El festival! ¡Ningún festival! ¡El festival! ¡Ay, sí es cierto el festival! ¿Qué tal como están? Quiero presumirles que Mauricio Ramírez Maldonado y Don Antioco Servidor. Los estaremos esperando, ni más ni menos que en el quinto festival de narración oral, el Cantar de las Libélulas, en la chula Puebla. Ni más ni menos que del 15 al 19 de agosto. Por allá nos vemos. Habrá cuentos en lenguas originarias, funciones de gala, funciones para niños y demás. Bueno, ya dejen dormir, ¿eh? ¡Súbete al pueblo!